Buenos días, amables televidentes. Gracias a quienes han sintonizado a esta hora. Estamos en el café caliente del programa de mañana, como todas las mañanas, agradecido de ustedes porque nos permiten entrar. Ya tenemos en el escenario al ingeniero Jorge Luis Saldívar, quien es el director distrital de Senoví y que en el día de ayer recibimos una comisión de abogados y vocales y donde ellos dejaron públicamente una denuncia de graves manejo de ese distrito. Hoy el ingeniero, que es el director, el responsable de la administración, está aquí. Buenos días, ingeniero. Bienvenido, de Siéntase mañana. Siéntese en su casa. Muchas gracias, muchas gracias. Buen día a todo nuestro franco-macorizano, todo el municipio de San Francisco de Macorís y principalmente a todos los ciudadanos de nuestro distrito municipal de Senoví. Estamos aquí a su orden para cualquier pregunta, aclaración. como no? Que eh, eh, vaya es a necesaria, ingeniero. Buenos días a todos. Marino Ernesto Morán, el vocal, y además Ramón Arias, ellos dos, acompañados del abogado Ramón Fermín Cruz, estuvieron ayer aquí y presentaron algunos documentos. Y dicen ellos que tener, y están solicitando, mediante la ley 200-04 de libre acceso a la información, todos los comprobantes, porque entienden que hay un desfalco. ¿Cómo se justifica eso? ¿Qué tienes que decir? Sí, eh, buen día. Mire, nosotros en eh, nuestra labor desde el 16 de agosto del 2016 eh, sabíamos que íbamos a enfrentar muchas situaciones, eh, situaciones que venían pasando en ese ayuntamiento. Nosotros podemos iniciar diciéndole que nosotros desde que llegamos ahí fuimos, fuimos sujetos a a que teníamos que pagar vuelvo aéreo solicitándonos mil dólares para salir fuera del país algo personal que no era de la institución eso eran las primeras inquietudes ¿Quién le solicitó eso? Marino Morán. Marino, sí. Ernesto Morán. Él, él, inició con nuestra gestión solicitando esas y más cosas que, que también solicitaba. ¿Y usted no le complació? Eh? Le puedo decir también, además de esa. Que nosotros llegamos al ayuntamiento, a que las ayudas, los recursos que llegan a ese ayuntamiento, las donaciones, son para los ciudadanos que puedan tener una necesidad y uno como primera autoridad, como primera institución, darle la mano. No para repartirlo entre los regidores que componen un consejo de vocal, No para repartirlo. Diciendo que a cada regidor hay que darle una cuota de las ayudas que hay, ...en un ayuntamiento... ...nosotros no, no complacimos eso... ...también queremos expresar... ...que cuando uno no se presta... ...a cosas que ellos ya están acostumbradas ...a realizar en las acciones anteriores... ...a que se hagan sobrevaluaciones de obra... ...para beneficiar en comisiones... ...a un sinnúmero de, de vocales o regidores... ...nosotros no nos hemos prestado a eso... Y por eso comienzan esas inquietudes. Ingeniero, precisamente ahí con el caso de los ingenieros, ellos mostraron aquí nóminas de nombre de ingenieros que nunca han visto en Cenoví. y dicen que usted es que hace las obras. Y también ellos atribuyen que le solicitaron copias de cheques con números tales y tales y tales y que no han sido entregados por su persona. Sí, mire, con respecto a los ingenieros, ellos no hacen una acusación... De que no se hacen presupuestos de, de la obra Que no hay supervisión de la obra Que no hay fotos De y antes y el después mismo, dicen ellos. Sí, pero vamos a hablarles sobre no, eso no Dicen que no hay fotos de antes y después Y que no hay cubicaciones <coughs> Algo que eh, Si fuera verdad fuera extremadamente grave Cuando se refieren a nosotros Esos regidores han entrado al Departamento de Tesorería, y han visto y han revisado expedientes, donde está primero el contrato, donde el contratista de cualquier obra que se haya realizado, que se haya realizado, firmamos un acuerdo de acto notarial, donde dice que Jorge Luis Saldívar, en representación de la Junta Municipal, contrata dicha obra, que fue presupuestada en el presupuesto que ha sido aprobado sea en el 2017 como en el 2018. Son especulaciones. Allá ustedes pueden ver que porteros personas que laboran a diario, ven cuando los ingenieros han ido, se firman los contratos, han ido a recibir cheques, muchos se mandan con el mensajero de la institución, cuando los cheques ya están listos, como todos los acreedores. Y nosotros vamos a mencionar nombres de los ingenieros, que ellos están acusando de que son tetaferros, nuestro cuando nosotros soy ingeniero civil de profesión cuando nosotros mejor si vamos mejor de, de preocuparnos como alcalde de que las obras estén en las mejores condiciones y que se hagan como se contrataron el primer supervisor del departamento de obras soy yo porque yo soy el que estoy de responsable como alcalde y no quiero que mañana digan que una obra que se contrató con un monto que está sobrevaluada, no puede estar sobrevaluada. Todos esos presupuestos están sujetos a inspección por CODIA, por obra pública, por todas las instituciones Mire, de que rigen no ese no. orden. No le ha responda, otras, las obras? No, eso totalmente es totalmente falso. falso. Okay. No hay un cheque sí. a mi nombre, ni ningún, en el departamento de obras, ni en ningún otro departamento. ¿Y por qué no, no le ha dado la copia de los cheques? Ahí, lo que está solicitando. Le, no, porque, oiga, ¿qué pasa? Nosotros en secciones le hemos dicho que eso está en el departamento de tesorería, que pasemos, que vamos, que lo observen, ellos lo han observado. Y con respecto a los trimestrales, yo le he dicho, mire, los trimestrales descansan todo en tesorería, en el departamento financiero, ahí se pueden observar. Y una, una duda de eso es que ellos somos toda una misma gestión, Vamos a revisarlo y de lo que usted quiere copia, venga, vamos a darle copia. Pero, ingeniero, ¿no cree usted que se hubiese evitado todo esto? Uh -huh. Si usted cumpliera con la ley que le dice que usted debe dar trimestralmente al Consejo esos informes, no solamente a Tesorería Nacional ni a la Cámara de Cuentas. Primero, sí. se lo sugiero, de pero le pregunto, ¿por qué no lo hace? Ok, mire. En plenas secciones, nosotros le hemos entregado acuse de recibo, tanto de la Cámara de Cuentas. No me entendió. Sí, lo voy a entender, le es voy a explicar. Que, es, yo lo que quiero que usted ¿Por me qué diga, no lo ¿por hace? qué usted no nosotros... presenta los trimestrales sí. a su consejo? Sí. Eso es lo que yo quiero que usted me diga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ok. ¿Por qué no? Mire, nosotros tenemos un presupuesto... Que cualquiera puede pensar que, que un trimetral se puede llevar una caballá, en tirar varias copias. ¿Qué pasa? Nosotros realizamos dos originales: uno para tesorería, uno para una copia que se quede en tesorería con su recibo de acuse uh -huh. uno para tesorería y, un, y en un CD y otro en un CD para la Contraloría. Le entregamos un acuse de recibo en las secciones donde damos nuestros informes, de que ya ese trimestral ha sido depositado en el organismo, y aquí en el municipio también se manda acuse de recibo de eso. Sin tener que ir allá, o que puedan ir allá, nosotros hagamos eso. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos, somos una misma gestión, las copias están ahí, esa copia nosotros le hemos dicho, y eso cuenta en acta, que si quieren una copia, que cualquier regidor vaya a ir a saque, pero que esos gastos van en ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no contemplamos que a cada regidor hay que darle un trimestral de eso. No lo contemplamos en los presupuestos. Un CD no se le puede entregar. También se le puede entregar un CD. En este caso... Que sale más barato. Claro. claro pero, en este caso, lo que ellos deseen... Se le ha dicho, mire, sí. ellos hacen acusaciones. Pero ellos dicen que están desde junio solicitando documentos. Sí, mire. Junio y estamos mire desde la... junio me solicitaron esa carta, mire. Pero Vera. mire, esa carta estamos dice... Ahí. El 6 de junio... Déjeme a la pública. Sí. Esta carta dice al ingeniero Jorge Luis Sardí Mena, del señor Marino E. Morán. Asunto, solicitud. Muy cortésmente me dirijo a usted para solicitarle y al para saludarle y al mismo tiempo solicitar de sus buenos oficios para que me devuelva el oficio de fecha 15-11-17 donde solicito mil dólares para su viaje de, al exterior. Es decir, le está solicitando que le devuelva una solicitud que ya me hizo que en fecha la, que no se, nombre, la no se la complacía. No se la complacía, así mismo. Pues esa son la, un, la única razón es esa. Mire, nosotros los informes de fiestas patronales eh, cuentan en acta donde los encargados de eventos han dado detalles completos de los gastos e ingresos y de que, que se pudieron recaudar y todo eso está también ahí en Tesorería. Correli, ¿usted entiende que usted cumple? ¿Cumple? Cuando, no, no, Ajá. ¿usted entiende que usted cumple cuando entrega acuse de recibo al órgano que usted debe entregar físicamente esos informes? Sí, porque eso es lo que nosotros ya. presupuestamos. Y una prueba y muestra es cuando nosotros, por ejemplo, a la fecha de ya de esta altura, que esto no es papel extraído, hecho, elaborado ahora uh -huh. mismo. Mire, ese es el acuse de recibo del tercer trimestral que inicia de julio a septiembre de 2018. Cumpliendo ya con, con la, la tesorería y con la Cámara. Cumpliendo con... Claro. ¿Usted quiere que cumple esto con el Consejo, que es donde usted debe presentarlo, no allá? Sí, mire. Ahora mismo... Esa, allá hay varias situaciones ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, la última sesión que se produjo allá ¿Qué fecha A nosotros, hace? ya hace ya más o menos un mes y medio Que se hizo en la institución A nosotros se nos prohibió el turno libre Además de muchas sesiones donde estamos prohibidos a expresarnos No debe Que si tenemos un minuto hablando para informar nuestra gestión De esos 15 días <risa> o 20 días se nos impide completamente. No, no debe, no debe. Allá hay una situación que ellos aprobaron, que ellos piensan que haciendo resolución están más que por encima de la ley. Usted tiene su experiencia, aquí está como comunicador, pero usted tiene su experiencia. Eh, ¿Cuándo se puede prohibir a los empleados de un ayuntamiento o a los ciudadanos que vayan a una sesión? No, no se puede. Bueno, las sesiones tienen un, un parámetro, porque no todos caben en el lugar. Claro, por supuesto, pero no podemos hacer sesiones cerradas donde nada más estén los no. regidores, ordinarias, sin hacer sesiones casualmente, extraordinarias. Casualmente, no. ellos dijeron, no. casualmente ellos dijeron aquí, ingeniero, que tienen que hacer sesiones fuera de, del ayuntamiento de vi porque no tienen seguridad, porque usted lleva allí personas violentas y que ponen en peligro su integridad física. Eso no. dijeron ellos y por eso están. Ahora, es cierto, quiero eh, también eh, que me conteste... La pregunta sobre algo que ellos expresaron aquí De unos cheques dados a la bomba de gasolina de Senoví Y que no están eh, Que no llegaron que a no, esa no, no llegado, Que no han llegado Con respecto a la sección Ellos sesionaron Lo que se escribe y se firma Es muy difícil de cambiar uh -huh. claro. Y se publica claro. sí. Ellos convocaron una sesión extraordinaria Después que no me permitieron hacer mi turno libre, en otro día convocaron a una sesión extraordinaria donde aprobaron que se iba a sesionar fuera del ayuntamiento para realizar presupuesto participativo. Donde en esa misma, en esa misma sesión extraordinaria están las grabaciones donde el vocal Jorge Polanco le expresa si no convocan al alcalde para esas sesiones no participo de ninguna porque aquí no vengamos a hacer persecuciones ni a hacer cosas indebidas. El alcalde que está dispuesto por la ley a salir a conformar la, todas las secciones del distrito para conformar la, la, el presupuesto participativo observando las necesidades de más prioridad en cada sección. Y que la comunidad lo diga. Y que la comunidad lo exprese y que coja la firma y el Estado. Entonces listado. usted no está participando porque a usted se lo, no le están invitando en la convocatoria. No me están convocando, expresada por la misma secretaria de la sala, que hay muchas cosas que hay que aclararse, la va competencia de vocales y cosas que le, le tocan a cada quien. La secretaria de la sala entiende que es secretaria del presidente del consejo. Y no es así. La secretaria está libre de convocar a toda persona que tiene que estar en una sesión. Y ella misma lo ha expresado, el presidente me lo ha prohibido, al tesorero y a mí, cuando vimos esa situación. Pero aquí mostraron un documento donde están firmando los cinco vocales. O sea, el Consejo completo firmando y solicitando una serie de documentos. Pareciera ser que todos están de acuerdo mira. con la posición de los regidores que... Con respecto a la querella... O sea, que usted no tiene consejo. El ahora asunto mismo. de los cheques. Sí, cheque déme, sí, mira. El asunto del Consejo. Después de la negación nuestra de esa propuesta y demás propuestas que él hizo, el 13 de junio nosotros recibimos esa notificación mediante Aguacil. ¿De qué se trata? Se trata igual o parecida a la manera. denuncia que ellos hacen. Piden, Mire eh, dónde están esas copias. Esa no Mire, esa notificación sí, okay. en, plena sección, en plena sección, grabada con audio. Dos vocales expresan que esa firma Que para esos fines no. no hicieron esa firma Y esa firma no dice nada ahí Y eso está grabado Que tienen que mostrarnos los audios en la sección donde, donde el vocal Jorge Polanco Dice yo no he firmado Esa firma para Para esos fines Yo pues no le he firmado Por pues eso pues yo también también le firmado. Es grave Porque se están iniciamos Desde ahí iniciamos esa situación, déjame darle respuesta a la, a sí. la pregunta la que gasolina. está pendiente. Mire. No, no, gasolina, sí. Primero, el asunto de los cheques a una estación de servicio llamada estación de servicio Zenobi. En Lo que usted va a explicar no va a permitir que entre Felisa con el café para que no se le vaya a enfriar. Ok. Y no se y sí. Que nos acompañe. explique cómo es que no han llegado esos cheques a la, a la sí. estación de combustible. Buenos días. Buenos días. Buen, Buen día. día. Puede, puede, puede continuar. Sí, a, a mire. Continuar sí. Vamos. Aprovechar este. Sí, para que tome un cafecito Muchas y después. Gracias, Felicia. Saludos, gracias, Jorge. Felicia. Muchas gracias igual. Gracias. Es importante tu visita por eso mismo. Porque ayer quedamos consternados con lo que se había planteado aquí. Sí. Y que tú puedas aclararnos eso que. Fulvio nos acaba sí. de le acaba de preguntar. Me permito seguir para uh -huh. que nosotros nos pueda dar el tiempo de nosotros uh -huh. eh, enseñar nuestra evidencia. Miren, esos son todos los cheques emitidos a nombre de la estación de Saco cenoví en el año 2018, todo. Eso asciende a 3.300.000 pesos, lo que hemos emitido hasta el mes de octubre. Estos son todos los cheques del año 2017, lo que asciende a un total de 3.312.000 pesos en el 2017. En varias ocasiones ellos dijeron aquí ayer de uh -huh. que... Y se utilizan a segundo y a tercero para hacer pagos, que en los pagos no están saliendo a nombre de quienes deben, de los suplidores. Eso, eso es falso y eso lo tenemos Pero nosotros demostrado. ¿Tiene algunas evidencias de los cheques aquí, por favor, que nos pueda mostrar de, a mire, la, a la estación de combustible a o cualquier otro suplidor? ¿Tiene alguna copia de cheque aquí? Mire, no son copias de cheque, tengo numeración no, de cheque. No, porque ellos también mostraron hojas así, con, con informes que supuestamente la Cámara de Cuentas le emitió. Pero usted tiene alguna evidencia que nos pueda convencer. Pero claro Porque no. es que son dos versiones totalmente diferentes. Sí. sí, pero la verdad tendrá que salir algo. Por a la supuesto. Blusa. Eso le preocupe. Sí. Mire, en el 2016 nosotros estamos enseñando que ya agosto del 2016, el, el día 16 cuando asumimos, ya habían gastado 3.600.700 pesos. 3 millones en el 2016. ¿Es ¿Qué se debe eso? Que en eh, un año tenga eh, un sí. incremento. ¿Qué sucede? Cuando nosotros entramos recibimos una deuda de, ahí está exactamente la deuda, 688.440 en esa fecha del año, ya debían en la bomba 688.000. Cuando usted dice ya debían, ¿quién debía La gestión, la gestión pasada. La pasada. Esos cheques no los elaboré yo Esos cheques son de la gestión pasada uh -huh. Y están ahí en la numeración si y usted esas, la pagó, son, por supuesto, esas son evidencias uh -huh. Y eso, todo eso descansa en la institución Para, para fines de, de prueba y revisión y fiscalización Miren, en el 2015 Gastan 3.358.000 En el 2015 uh -huh. ¿Por qué saco eso a relucir? Para contestarle Ellos me han acusado ...de haberme gastado combustible... Bueno, sí. bueno. claro que sí... ...nosotros... ...ya mostramos lo que... ...han hecho la gestión pasada... ...y lo que nosotros estamos consumiendo ahora... ...en nuestra gestión... ...nosotros a diferencia de que tenemos tres camiones... ...en funcionamiento... ...de que la basura en Senoví no es un problema... ...se le recoge a todos los ciudadanos... ...y... ...que subiendo los combustibles todavía ellos... ...en los dos años de ellos... ...gastan más, di más dinero en combustible que lo que yo he gastado en el 2017 y en el 2018, haciéndole cambio de lubricante, lavado de los camiones, engrases, y todos los servicios que hay que hacer, que muy bien hechos no lo realizan en, en esta bomba de, de combustible. Definitivamente, Ahora le, usted le, entiende le que se maneja bien por los libritos que está llevando todo por control sí. y que no hay un peso ahí así mismo. en, en mismo. que no deben... nosotros, ir. y ustedes deben de entender... Todo justificado. Sí, así mismo. Mire... ¿Cómo nosotros podemos elaborar un cheque a nombre de una compañía y cambiarlo y cancelarlo? Porque es muy fácil hablar, pero hay para demostrar, no somos indios ya, ni hay indios. Sin el sello de una compañía, nadie cambia un cheque. Y sin el número de cuenta de esa compañía para depositar ese cheque, nadie, ningún banco o entidad se lo recibe para que haga esas acusaciones. Y aquí están todos los cheques con su numeración que nosotros hemos hecho y que se realice el cruce del balance o el inventario de esa bomba, donde nosotros ya en el corte de fin de medio de octubre nada más quedamos debiendo 85 mil pesos. A cambio de las otras gestiones que él, Marino Morán y Hilario Portorreal han sido cómplices de esa gestión anterior. Pero y que por nosotros, acusación... y por nosotros no darle los gustos que ellos quieren que se les den, le den. A los gustos esto. que están acostumbrados. Ellos quieren poner esta prueba, pero les demostraré que esta prueba mejor me engrandecerá. Porque voy a demostrar que mis dos años están ahí y también se van a tener que revisar los dos años de la gestión anterior. Una pregunta, ¿usted piensa accionar eh, eh, en justicia? Claro que sí. Miren, a nosotros nos llegó nuestra, nuestra la información, a mí, Ajá. de que usted estuvo reunido con el alcalde Alex Lidia y unos abogados porque le están... Ayudando a, a su defensa Es cierto No, de, de ayudar, de ayudarnos Porque eh, Podemos conversar del tema Porque así mismo recibimos eh, La comisión de regidores Que, que tiene que, del municipio Pero de que, que usted lo despachó Aquí hay otra, váyanse a otro lugar Que aquí, que tenga mayores problemas Porque aquí está todo bien, le dijo usted a los regidores Me dijo un regidor sí, Porque bueno, yo lo cuestioné después Sí. Eso fue en el día de ayer. Yo fui al ayuntamiento local a ver si usted había entregado los informes que debe entregar a la sala capitular local, porque sí. todos los distritos dependen de este municipio, a pesar sí. de sí. que la asociación de ustedes no lo entiende así. No, lo que pasa es que no es la asociación, es la constitución, que ustedes no han querido entender de que somos distritos municipales y somos autónomos. No, ustedes son, ustedes son desconcentrados, no descentralizados. Está bien, pero en la parte... ¿En la Constitución es que lo dice? En la parte de, de planeamiento urbano y en esa parte nosotros sí nos auxiliamos a ustedes. Y también y de la el municipio, Contraloría. Y la Contraloría, el municipio Entonces también tiene que ver... Entonces usted devolvió la Comisión de Regidores de aquí no, porque no, no lo necesitaba. No, no, no. no lo recibimos, recibimos, lo recibimos. Pero yo dicen que usted le dijo que no lo necesitaba. No, porque oiga qué pasa, eso fue en el año pasado, le mostramos todo y revisamos. Y si ellos no ven la cosa en orden, ese no es el deber este de esas comisión. ¿Este año no han ido? Orden. ¿No, ¿No han ido a esa comisión? No, porque lo despachó. Dejo que no, no, no, escúseme, escúseme. Este año... Usted me dijo, no puede afirmar. No, me dijo, no, le voy a decir. El presidente de la comisión... Jesús Angelino. Jesús Angelino. Sí. Fue del año pasado. Sí. Él personalmente no puede decir que lo han despachado. Sí. Nosotros lo recibimos y hablamos. Una cosa es decirlo y una cosa es la realidad. Yo creo que usted pudiera haberse ayudado de ellos y no tuviera estos problemas. No, no. Eh, por ejemplo, nosotros fuimos ahora. La comisión fue ahora... Encabezada por, por Regidor Villa y los demás miembros, que casualmente Angelino es miembro, y nos reunimos allá y hablamos, y él no pudo decir que nosotros no lo recibimos. No, no, no. Eso Pero fue ahora, que ya yo. no tenían que buscar nada Pero allá. Pero déjeme seguir mostrándole, mi señor. No, eh, no quedó claro lo de no. la asesoría con los abogados del alcalde Alex sí. Díaz. No, mire. ¿La está recibiendo? Porque ya tenemos que cerrar, ya la música Nosotros, nosotros no dimos nuestra bien. rueda de prensa, donde en cada apetición falsa, que sea demostrada, que va a ser demostrada donde nosotros dijimos que la Cámara de Cuentas que accione y que revise. Okay. Y esta es la muestra, nosotros solicitamos a la Cámara de Cuentas a la auditoría ah, para que vaya al ayuntamiento. Parte ¿Cuándo la la solicito, Por parte suya. Por parte mía. Automáticamente nosotros revisamos. ¿De qué fecha la solicitud? Ya es de. Déjame ver. ¿Qué fecha tiene? Bueno, el 20 de septiembre. De este año. De, no, de, de 2016. Y no le han dado respuesta. No, no han dado 2016? respuesta. ¿De 2016? Sí, Hay automáticamente que no, que, el, no se La cámara no tiene dinero, dijo él. Oh. ¿Dijo quién? La cámara. Bueno. Pero Entonces, está ahí, esa es la solicitud 17 Esa es la, esa es la solicitud 16, del 2016 Pero usted está, usted está solicitando solicitó, Y nunca han ido, no, si hay, no hay ido. Solicitó auditoría de la gestión que le antecedió ah, a usted sí, Así pero, fue porque fue en el 2016 Ahora, usted lo necesita una auditoría de la gestión suya Para comprobar eh, Por supuesto, quién tiene la razón ya hice llamado De que vengan Y estamos de acuerdo claro. de que todas las instituciones Que tengan que venir, vengan uh -huh. Mire, con respecto a la A que si vamos a proceder por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ellos acusan de que nosotros realizamos cheques a nombre nuestro, uh -huh. donde asciende a un total de 134 mil pesos y cheques muy elevados, donde nosotros nada más recibimos un cheque de 45 mil pesos y los gastos de representación. Miren los trimestrales, este es el último. Y si ellos quisieran recibir, déjenme mostrar. ¿Dónde está la nómina? A eso es lo que me voy a buscar La nómina Donde ellos hacen su acusación Y que si ellos tuvieran intenciones De que la cosa O ver la cosa Que estén haciéndose bien Tienen que ser objetivos La vieron y tienen que ser objetivos Porque no somos enemigos Somos una misma gestión Estoy de acuerdo Mire En julio Esta es la nómina Eric. De julio Donde ellos dicen Que a mí me pagan Julio de este año de julio de este año donde ellos dicen que yo me he hecho Aquí cheque está el primero, 40, el cabeza 45, de 45 nómina cabeza de nómina, 45 mil pesos ellos dicen el monto total de la nómina está en la hoja detrás, donde ya con su descuento sí, a 126, cada empleado 000. 126 mil ya con los descuentos que hay ellos han acusado a muchos empleados que cabezan nómina porque allá es una nómina de despacho del síndico la administración financiera ornato, manejo de residuos sólidos y los demás departamentos que se realizan una nómina, cada uno de esa persona por orden alfabético, lo elige el sistema y lo pone Andreína Infante y otros y Ese otros, fue un nombre que vimos. Y ahí. otros. Por eso yo le hago mención de todos los nombres que ellos hace, que yo mencionaron, mire, la es empleada Carolina Reyes, Daniela Tejada Andreina Infante, Amparo Flores Rodríguez, Alcides Rodríguez, Alba Iris, Adelaida Concepción, Carolina Vázquez. Ingeniero, no tenemos más tiempo. Eh, de, en resumen, en resumen, por favor. Sí. ¿Qué pasa con esos nombres que mencionan ellos? ¿De que, que cobran y no trabajan? No. Porque ellos aquí dijeron de que usted le ha bajado el salario a los servidores. ...de dos mil y tanto de peso a mil cuatrocientos... hasta 900 pesos... ...a los obreros... Sí. Sí, ...eso sí. es cierto... ...claro eso es cierto... ...y cómo se ¿Cómo, ...cómo se explica... ...por qué... ...porque... ...tenemos... ...una... Eh, tenemos, ...tenemos que cumplir... ...con nuestra exigencia... ...de, de nuestras... ...instituciones... ...donde nosotros tenemos una nómina de 25% de personal... ...que no podemos... ...violar esos parámetros... No. ...y... ...si la gestión pasada... Eso es consecuencia y no, es, no, es, no tiene que medir un vocal. Cualquier empleado que no esté de acuerdo a su salario o a su función que tiene que realizar, renuncia de sus funciones. ¿Usted entiende? Eh, ingeniero, ¿qué, no ¿qué, ni siquiera un ¿qué, salario? ¿Qué hay de cierto, no, ingeniero? Son, son iguales. A, a, antes de irnos, ¿qué hay de cierto que dicen que si a usted le faltaban 10 mil pesos, 15 mil pesos, enviaba la bomba, mándame 10 mil pesos y ponle eso al camión blanco? Bueno, si hay vale, vale, si hay vale de 10 mil pesos para el camión blanco, Tendrían que revisarlo, yeah. pero esas son las acusaciones que ellos la hacen, o Marino Moral. No, está grave eso. Son graves, esas son las acusaciones que nosotros Porque vamos a hacer. ayer se dijo eso Por difamación, está por difamación injuria sí. de cada detalle que ellos han hecho. Yo bueno, le voy a poner do, usted lo, usted va a poner dos Usted va a demandar en claro, difamación injuria. Claro, bueno, claro. se lo acaba el Nada, tiempo, manero. Manero. Yo, Todos los empleados y a todas las personas que ellos mencionan en ese, en ese pedido. Muy bien, vamos a dar seguimiento al tema, por supuesto, porque y preocupa cosa mucho. Nos hace llegar, Gracias al ingeniero sí. Jorge Lizaldívar Mina, sí. quien ha estado con nosotros, es el director de la Junta Distrital de Cenoví, eh, por una acusación de supuesto disfalco. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana.